Hola amigos de Youtube soy Frax y hoy les contaré un creepypasta que corre por internet la historia se llama Vendro User. bueno empecemos bien. El día de hoy les voy a contar la historia de un joven conocido como sable ha dicho joven se le regaló un Nintendo 64, se lo regaló un amigo y Sable se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez pues ese mismo fin de semana, Jadusable se fue de compras a las ventas de garaje cercanas, logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de Golden Age, además de un par de controles más para el N64. Él habla de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención. Una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra, sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allá y un hombre viejo le... Sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Habusable entonces le preguntó. Si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás y regresó con un inconfundible cartucho gris de N64, sin etiqueta, pero al cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora Jadusable. Se emocionó mucho ante aquel hallazgo, le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Jabusable le agradeció y el viejo le dijo adiós entonces o en inglés Good Yeten Jadusable entonces regresó a casa y puso el juego, vio que solo había un archivo salvado con el nombre de Ben entonces, comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben o en inglés Good Ben nuestro joven poseedor de mejoras más que entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben, ahora en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco. Así que dejo el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intento hacer el glitch del día final. Que se trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste. Correctamente, el contador del reloj desaparece y, básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había, logrado el truco a la primera y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse al astrónomo, se encontró dentro de él. Cuarto final de mejora. Con Skull Kid viéndolo, sin importar a dónde se moviera, Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece. Ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto. De oprimir el botón de reset, cuando vio un diálogo que, decía no estás seguro del por qué pero aparentemente tienes, una reservación. Esa línea es de Putin. Que nada tenía, que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje ¿Quieres, ir a la guarida del templo de jefe? Si barra no had usable titubeo, algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La, pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje. El amanecer de un nuevo día entonces fue transportado a... Una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que... No había habitantes en él, además de fondo se escuchaba la... Canción Eallingson pero tocada al revés. Y claro la... Risa de Happy Mask Salesman. A estas alturas Jadus hable ya... Se estaba espantando, dice que sintió una soledad tremenda. Que nunca había experimentado en un videojuego antes. Que... Quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la... O Karina, pero nada pasaba Además, sin saber por qué algo Lo impulsaba a continuar Dice entonces que llegó a la zona De la piscina y fue cuando sucedió Ahí estaba la estatua De Link En lo personal le encuentro una expresión Bastante perturbadora y de ahí no se la pudo quitar de Encima A donde quiera que iba La estatua lo seguía por Donde quiera que fuera Apareciendo literalmente detrás de Él Pues bien Skull Kid no tiene movimientos. Pero este, si mato a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron tres intentos de usable y los tres terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos. Solo para mostrar nuevamente la muerte de Link, pero, esta vez le siguió un mensaje que traducido al español decía, te has encontrado con un terrible destino, no es así. Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que, el archivo con el nombre Link ya no existía, ahora había uno. Con el nombre Your Turn tu turno Entró a ese juego y se, encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset y al, volver debajo del archivo Your Turn había otro. Otro con el, nombre Ben el archivo que había borrado estaba de, regreso. Así que apago el juego, lo dejo ahí y no durmió bien. Toda la noche, escuchando la música al revés del juego, fue a ver al viejo que le regalara el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo, así que hizo algunos vídeos del llamado ahora cartucho maldito de Zelda. Se alejó del juego lo más que pudo, regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma. Nadie en casa, un. Vecino le pregunto si buscaba a alguien, Jadusable le comentó que buscaba al viejo de aquella casa, el vecino le informó que se había mudado así que Jadusable le pregunto si. Sabía si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que no, que aquel hombre nunca se había casado y no. Tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Jadusable le lanzó la pregunta directa cuya era Ben. El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo. No quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar. Los dos archivos seguían ahí. Yo urturn y Ben. Las mismas cosas de antes pasaron y dice que el juego comenzó. a hablarle no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le hablo y le menciono a Ben. Luego de esto dejó escribir unos días pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Jadusable se estaba cambiando de casi que estaba bien. Jadusable volvió a escribir por. Última vez, diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus vídeos para que alguien pudiera interpretarlas, además también dejo pistas en los tags de los vídeos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conecto la capturadora de vídeo al N64 para poder hacer los vídeos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos de encontrar al anciano sin éxito alguno. Dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo, con las palabras sola en inglés y una dirección de Internet. www.cleverbot.com Entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas y aquí los fragmentos más importantes de la conversación dejado usable y Cleverbot, Bot. Jadusable ¿Quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bob quién soy? Jadusable es cierto, no eres más que Bot. ¿Bot estás seguro de eso? Jadusable dejar de estar jodiendo con mi computadora. Bot yo soy tu computadora. Jadusable qué bonita historia, voy a llamar a DPS, escogiste mal tu víctima. Bob tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez? Jadusable ¿Qué? Bot ese juego. Jadusable Majora's Mask. Bob sí. Jadusable ¿Cómo sabes eso? Bob ¿Por qué? Jadusable ¿Por qué qué? Bob yo lo hice. Jadusable ¿Hiciste qué? Bob jugué contigo. Jadusable ¿Qué carajo? Bob te asuste. Jadusable ¿Quién carajos es? Bob ven. Jadusable ¿La estatua? Estás dentro de mi computadora. ¿Ahora? Bob sí. ¿Jarusable Jadusable ¿Cómo? Bob tú me conectaste. Me imagino que Jadusable ya estaría más que asustado ahora, dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con... él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial por... Que él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba... Atrapado dentro de la computadora. Jadusable dice que se... Pregunto cómo podía confiar en esta cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Jadusable lo ignoró, pero la estatua de Link comenzó a aparecer al azar en... Páginas donde no tendría nada que hacer... Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar, su vídeo de Youtube, cortando todas las partes que hacían, referencia a él. Después tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la, estatua, despertó llorando y gritando y fue a la computadora, a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había, muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta, Jadusable. Con una advertencia al final que va más o menos, así. No tomen ninguno de mis vídeos, no copien mis textos, no. Bajen nada de lo que yo he escrito o hecho. Ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día. De Zelda, al terminar lo quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí. Jabusable termina dando las gracias ya que los que siguieron la historia en su momento le dieron el valor para seguir. Adelante. Y que gracias a eso ahora es libre. Esa es la historia del cartucho maldito de Zelda, bueno eso fue todo no se olviden de suscribirse adiós y hasta el próximo video.